Estoy grabando. Todos saben usar la directiva, ¿verdad? En serio. ¿Mano? ¿Sabes? Sí. Y... Muchas gracias. Eh, en otras ocasiones nos habían hecho esta, esta mismo, este mismo operativo. ¿Por qué la semana pasada no lo estaban haciendo? El, el dispositivo de control que sí. está acá, bueno, ahí tendría que conversarlo con la, la jefatura. Nosotros, en ese caso, nosotros, ese, ahorita yo, yo, yo pertenezco a lo sí, que es programa programas policiales preventivos, de, lo que es el tema de la, de ver, la filosofía bien, de seguridad comunitaria. Ajá. Entonces, trabajo con las comunidades. Eh, Estos días hemos estado reforzando por las diferentes eh, manifestaciones de huelga, porteadores, maestros. Entonces, estamos en la parte sí, bueno. operativa. Ya lo que se ha manejado acá directamente, tengo entendido. ...que es eh, con casa presidencial, verdad, no, no, que aquí va a estar no, no, no, no, lo que es este, la policía montada... ...y también están los eh, la UIP también, y en parte reforzamos nosotros. Pero lo, lo que más estamos ahorita trabajando, es lo que se está llevando acá, ese eh, dispositivo de, de seguridad y vigilancia... ...tanto para los miembros de la comunidad de Salitre como para los que ingresan acá también... ...con los disturbios que se han habido y situaciones, verdad, que se han dado. Pero no es siempre que hacen este control... Ahí, Sí, los lo controles sí se han, se, han, ah, se han permanecido, pero tal vez sí, esto es cuestión de, de, de, de cada uno de nosotros, los, los controles, digamos, si yo estoy en un dispositivo, pues siempre me gusta qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, qué es lo que se encuentra. O, ahí, o sea, ¿no? le dejan ¿no? ¿no? a la libre eh, si lo hacen o no. Eh, eh, es que ya nosotros como dicen de, de, ya cuando nosotros nos conformamos en esto ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer ¿sí? Okay. Sí. por ejemplo ese carro que acaba de pasar igual le hicieron lo mismo el, ese vehículo que está ahí el, el que te vinieron los compañeros ¿Sí? nosotros nosotros tenemos ya que todos los ingresos de los vehículos que ingresan ahorita yo tengo que tomar los datos porque yo estoy con ustedes ellos tienen que tomar el, los datos de los vehículos que, okay. que pasan ustedes. o sea se se pero, se pero a todos se lo hacen a todos ¿no? como uh -huh. ustedes pueden ver aquí hay listas donde yo tengo encontrabas y salías y ese carro blanco no lo no lo hicieron, no hicieron. el carro blanco es sí de Eduardo es el que acaba de pasar ustedes tomaron los tacos? No, no, no, no, no. ¿Ah, sí? qué hizo sí. fue el que pasó pero ahorita no lo hicieron porque antes había pasado ¿o? venga uno ustedes venga, venga. porque yo estaba, Ustedes venían, dicen, de, de, son los de, representantes de... No, observatorio. observatorio. Observatorio. Observatorio a de, observatorio. De la, la, la carta la tienen ahí en la oficina de Buenos Aires. Nada más pongan el observatorio o de ahí, como está ahí. Y hace la, referen... ¿Sí? la hace la referencia. Muchachos, la consulta es la siguiente. Ese carro que estaba detrás de nosotros pasó y no le hicieron el mismo control. ¿Por qué? Fue ya ¿Cuándo? Hace como viernes ¿no? ¿Qué vino otra vez? Sí. ¿Y cómo hacen para saber quién van y vienen y eso todo sí, Porque eran era, era las mismas personas que iban, carro, Salió sí. con él y el mes trajeron los mismos. Sí. Ustedes los vieron. Si sí. sí. es un taxi de carga que les está haciendo servicio. Es que. Pero como hacen para saber sea, lo o de o las o identidades. ¿Quién o entra o y o quién o sale? ¿Cómo, cómo? El, el chofer está bien sí pero las identidades de las personas que el, el, el entran y salen están... no. el, el, el asunto que nosotros damos hoy es el día de pensiones hoy están los adultos mayores que están pues los están llevando, los están trayendo pero hoy es el día que se les trae la presión a ellos entonces hay muchos que ya salieron pues, y que ya bien, tienen que regresar a su comunidad. O sea que ya nosotros lo que somos que son adultos mayores que vienen a, del Banco Nacional donde reciben la pensión alimentaria. Eh, la pensión, sí. sí. Muchas gracias. Estamos gracias. para servirles. Muchas gracias, don Eduardo. Muy amable. Gracias. gracias. Muy amable. amable. Sí, sí. Hasta luego.